¡Hey! ¿Cómo estás? Te tengo una pregunta. ¿Has pensado si las actividades que realizaban en tu familia, en tu casa, durante tu infancia, fueron distribuidas de manera equitativa? ¿O si acaso la vivencia de tu familia fue igual a la de otras personas? El concepto de familia ha evolucionado a tal manera de comprender que no hay una sola ni un único tipo pero aún tenemos dificultades para flexibilizar los roles y estereotipos asignados por género. Lo que conocemos respecto a cómo debe de comportarse un hombre y una mujer, pues lo aprendimos en nuestro hogar, pero también ha sido reforzado por distintas esferas de nuestra sociedad. ¿A poco no habría sido genial aprender que aquellas actividades no tienen que estar relacionadas a los órganos sexuales con los que nacimos? Las tareas en el hogar, el cuidado y la crianza son tareas tan importantes y exhaustivas como aquellas que tienen que ver con, con el desarrollo profesional, laboral y económico y es fundamental incentivar que estas actividades sean una elección y no una imposición. Las emociones y sus perspectivas son vivencias que compartimos todas las personas y es necesario aprender que la comunicación asertiva y respetuosa de nuestras emociones van a formar parte para crear relaciones libres de violencia. Es momento de liberarnos de aquella idea que tenemos que cumplir ciertas tareas por el hecho de ser hombres o por el hecho de ser mujeres y reconocer aquellos prejuicios que tienen que ver con el género y que tanto nos han limitado. ¿O es que acaso no has querido realizar algo que te dijeron que no correspondía a tu identidad? Es momento de que las actividades y responsabilidades se distribuyan de manera equitativa y que tanto todas las mujeres y todos los hombres participemos de manera activa para poder resolverlas.